Se ha hablado mucho sobre el cine de Nolan. Ha sido idealizado y criticado. Ambos bandos tienen puntos interesantes, y con razón. Es por eso que me gustaría llegar a un punto medio y deciros por qué Nolan me parece uno de los conejos blancos del cine. Pero primero, ¿qué es un conejo blanco? Alicia, en Alicia en el País de las Maravillas, sigue a un conejo hasta una madriguera. Esa madriguera le lleva a otro mundo, y a partir de aquí, Alicia vive sus aventuras en el País de las Maravillas. Un conejo blanco es aquello que te atrae a un mundo nuevo, un mundo distinto del que estás acostumbrado. Podríamos decir que es un anzuelo. Pero ¿por qué Nolan? Su cine trata sobre personas bien vestidas con problemas poco comunes. De alguna u otra forma, sus protagonistas suelen haber perdido a alguien importante en su pasado. Y el tiempo juega un papel fundamental, ya sea porque sus protagonistas van a contratiempo o porque la percepción del mismo juega una parte fundamental en la historia. Muchas veces pone los temas de sus películas en boca de sus personajes, pretendiendo así que su discurso parezca trascendente. Se le ha criticado mucho por esto. Es como si no se fiase de que no hayamos captado su mensaje. Algunas veces le me quedan mejor que otras. Por ejemplo, en Interstellar hay un momento en el que un astronauta nos habla sobre el amor, cosa que choca bastante en ese momento y en cualquiera. Se suele decir que si nos estás contando los temas que estás tratando es que no has sabido mostrarlos bien. Yo honestamente no creo que no sepa mostrar. Pongamos por ejemplo a Origen. Al principio te enseñan perfectamente cómo funciona la película. Y por si alguien no lo ha pillado, introducen a un personaje que es nuevo en este mundillo también y le explican cómo funciona absolutamente todo. Recordemos que Nolan es un director de masas. tiene que intentar que el máximo de personas posibles entienda su película. Es por eso que lo repite todo un par de veces. Esto lo que voy a contar ahora es muy importante en su cine. Te hace sentir inteligente. No ser sentir. Sus películas suelen tener conceptos lo suficientemente complejos como para que te hagan pensar un poco, pero no tanto como para que necesites ver de nuevo la película o consultarlo en internet. Es lo suficientemente simple como para que cualquiera pueda pensar un poquito y llegues a sus propias conclusiones. El resolver estas dudas por ti mismo te hace sentirte inteligente. Las formas de ordenar sus películas te pueden confundir un poco al principio, pero por cómo está estructurado lo más normal es que termines pillándolo sí o también ya que suele ayudar mediante diálogos a entender conceptos. Por ejemplo, en Memento, una película contada completamente al revés. Pero no por capricho, sino para que podamos entender la condición de nuestro protagonista, que pierde la memoria a corto plazo y necesita escribir en algún sitio datos para poder avanzar en su investigación. Estructurado de forma cronológicamente inversa, consigue que nos hagamos preguntas constantemente. Estas preguntas van siendo respondidas a lo largo de la película, nada distinto a cualquier otro thriller. Donde se tenga que encontrar a un asesino o donde se tenga que resolver un misterio. La estructura es normal, los puntos de giro están donde suelen estar. Lo que no es habitual es la forma de contarla, al ir al revés, parece una película distinta, pero no lo es. Una estructura habitual en un orden no cronológico, esto es lo que la hace destacar, y sentirnos especiales cuando la vemos, porque nos deja con la sensación de haber visto algo distinto. Son estas cosas las que hacen que mucha gente se interese por su cine y busquen más películas del estilo. No nos mintamos, su trilogía de Batman le ayudó muchísimo y todavía más la segunda entrega, El Caballero Oscuro, la parte más alabada por los fans. Esto también hace que sea un conejo blanco. Ayuda mucho encargarse de un personaje tan popular y querido como lo es el murciélago, ya que bastantes seguidores del personaje que fueron al cine eran niños. Y esto es más importante de lo que parece. Estos niños volverán a ver una y otra vez su película. Si es lo suficientemente buena, aguantará hasta la adolescencia y si es muy buena, la seguirán viendo en su época de adultez. Imaginemos que uno de estos niños, en su época de adolescencia o adultez, se pregunta, espera, ¿esta trilogía la ha he hecho el mismo tiempo? Voy a ver qué más tiene. Y así empezar a ver más cine y a interesarse por el medio. Porque parte de una buena base. Quizá no la mejor posible, pero al menos una sólida. Y puede que ya más adelante, con más experiencia y recorrido, no le parezcan tan buenas estas películas. Pero fueron estas las que le llevaron a estar donde está. Y eso es un conejo blanco. El principio que te trae a un mundo completamente distinto.